¿Qué onda chicos? Bienvenidos de regreso a mi canal, yo soy Hitman y esta vez estamos en un videito de Fortnite Esta vez vamos a ver un tutorial sobre cómo mejorar nuestros FPS Vamos a ver las configuraciones que utiliza Ninja y las configuraciones que utiliza Lolito para ganar todas sus partidas Quiero que tú ganes todas esas partidas que juegues y que disfrutes de tu juego lo más posible. También recuerden que estoy haciendo la rifa de un Battle Pass, de un pase de batalla de la tercera temporada en mi Twitch. Así que síganme ahí en Twitch si quieren ganarse este Battle Pass, lo único que tienen que hacer es ir, seguirme. Y dentro del stream yo les voy a explicar las otras mecánicas para registrarse y podérselo ganar. Bueno, pues lo que vamos a hacer aquí es únicamente ver cómo podemos mejorar nuestros FPS y bajar el MS. ¿Qué son los MS? Si ustedes ven de este lado, tenemos 20 punto bla bla bla MS. El punto aquí es que los MS es el tiempo que tarda en milisegundos de reflejarse lo que está pasando en el juego en nuestra pantalla. En este momento tardaría 20 MS, o sea, 20 milisegundos. De ver lo que está pasando realmente en el juego Para ser reflejado aquí en mi pantalla y que yo pueda reaccionar Eso me quita velocidad de reacción Puede ser que en un momento por esos 20 MS me den un disparo Cuando yo no me doy cuenta y aparezca ahí de repente muerto O que parezca que yo disparé primero o bla bla bla Este es el problema, los MS En este caso vamos a tener que mejorarlos Y con la configuración lo vamos a mejorar muchísimo Directamente vamos a ir en el juego a la configuración Acá y vamos a ver las configuraciones que tenemos Comparadas con las que tiene Lolito Y con las que tiene Ninja En estos momentos estamos viendo a Lolito Y vemos que su configuración es pantalla completa 1920x1080 FPS ilimitados Resolución al 100% Distancia de visión épica Aunque en diferentes streams él ha dicho Que su distancia de visión estaba en media o en cercana Ya que eso no define En dónde ves a las personas Por ejemplo, si hay una persona A mil metros de aquí y tú no tienes tienes la distancia de visión en eso, de todas formas la persona se va a ver reflejada, no vas a ver las estructuras, pero si sí vas a ver a la persona, la distancia de visión lo que hace en este caso es dibujarte el mapa, no a las personas, a menos que la persona esté dentro de una estructura que el mapa no te está dibujando, ese es el problema real, si ellos están en campo abierto los puedes ver de aquí hasta China y no importa la distancia de visión que tengas. Él lo tiene en épico, vamos a ponerlo en medio como lo tenía en la mayoría de sus streams, ya que la, los viewers lo hicieron cambiarlo, pero la la verdad es que no es necesario cambiar eso, ¿no? Las sombras los tienen desactivado. ¿Por qué? Porque en este juego, si tú te das cuenta, las sombras son demasiado duras. Estorban muchísimo a la hora de ver una cierta posición. Puedes, en vez de que, por ejemplo, te camuflajes con el mapa, en el pasto, bla, bla, bla. Si subes las sombras de esto, prácticamente te puedes meter ahí en las sombras y no te ven. Ese es el punto de esto. Las sombras de este juego como que no están muy bien balanceadas, necesitan ser un poco más leves, más suaves, en vez de ser tan duras, están como una mancha ahí en el suelo. Y la verdad es que nos quitan mucho eh, poder en la memoria para el rendimiento del renderizados. Es un costo muy grande para nuestra tarjeta gráfica y estamos sacrificando visibilidad en el mapa. El anti-aliasing, él también lo tiene desactivado, ¿por qué? Porque esto es lo único que hace, nos hace los bordes más circulares, más perfectos Y realmente a la hora de jugar y de ganar una partida, de reaccionar rápido, de construir Tú no estás viendo si está muy ahí bonito los, las orillas del personaje y bla bla bla Mejora un poco pero no es necesario para jugar una partida bien, tener buen desempeño, ganar partidas, bla bla bla Esto no es necesario y nos cuesta también recursos en la tarjeta gráfica. Las texturas. Lolito lo tienen épico. Esta es una de las configuraciones opcionales, totalmente opcional, ya que épico a medio o épico en alto no cambia casi nada las texturas a menos que tú estés enfrente de una pared, ahí es donde te vas a dar cuenta de que cambió, pero en detalles, si lo dejamos en medio, podemos tener las mismas texturas, ver lo mismo exactamente, ver bla bla bla, a menos que te acerques, ¿no? ahí es cuando ya va a cambiar pero si no, no hay problema en texturas vamos a dejarla así porque yo estoy contando con que tu computadora no es tan buena como la de lolito, incluyéndome a mí, ¿no? entonces lo que queremos es subir FPS, todas estas configuraciones son para subir FPS, bajar el MS y en ese caso no necesitamos tantas cosas tan altas como él las tiene en algunas opciones efectos, efectos él los tiene en bajos, ¿por qué? porque esto también nos quita frecuencia de imágenes, nos quita FPS ¿por qué? porque efectos es nada más partículas, eh, gotas de agua cuando estás dentro de la tormenta eh, truenos, bla bla bla detallitos, no son necesarios a la hora de un buen gameplay en este caso vamos a dejarlo en bajo si ustedes gustan tener algunos efectos lo pueden dejar en medio ya que esto no consume tantos recursos de la gráfica como lo demás pero pues es estéticamente irrelevante ¿no? y por último el post procesado Lolito lo tiene en bajo ¿por qué? porque esto igual solamente es por ejemplo la oclusión ambiental hace un desenfoque a cierta distancia para que Tú puedas ver como con más efectillo, un poquito más realista, un poquito más de gráficos, bla bla bla. Pero también resulta ser innecesario a la hora de jugar. Por eso Lolito, que se inspira en otros streamers más grandes, lo tiene bajo. Sincronización vertical, off, desenfoque de movimiento desactivado y mostrar FPS activado. Así es como lo tiene Lolito. Ahora estamos viendo a Ninja, que tiene las configuraciones de arriba igual. Después distancia de visión épica, que les digo no es necesaria. Después, desactivado, desactivado, épico, efectos épico. Esto es a gusto, ¿eh? les digo, texturas y efectos es al gusto. Ya que estos dos no, no tienen una repercusión tan grande en la tarjeta gráfica, en el procesador a la hora de jugar. Y el postprocesado en bajo. Lo demás, sincronización vertical off, desenfoque de movimiento off. Apagado todo, menos los FPS. Que es lo mismo que el Lolito, porque el Lolito se... Se guía por streamers más grandes que él y así es como lo tienen configurado. Ahora, ya tenemos esto, ¿no? Pero pensando en que su computadora no es tan buena y que quieren mejorar todavía más sus FPS, vamos a cambiar la resolución del juego. Estamos ahorita en pantalla completa, vamos a cambiarlo a ventana Y una resolución buena en ventana que te aguanta en la mayoría de las computadoras Y que es una resolución decente para jugar Es 1280x720, aquí lo van a poner, si ustedes no lo tienen pues ahí le van moviendo y lo seleccionan Y para ya último, para quitar el límite de FPS necesitamos mover esta opción de 60 FPS Que es lo que viene por defecto Lo vamos a subir ilimitado Con esto ya no vamos a tener un límite de FPS Obviamente el juego va a consumir todo lo posible en nuestro procesador y en nuestra gráfica Pero vamos a tener el número más alto de FPS que nuestra computadora pueda conseguir Vamos ahora a darle a aplicar y vamos a ver cómo cambiamos de 60, bueno de 40 y algo, 50 a 250, 260 Y los FPS, los MS se cambiaron de 20 a 3 esto es prácticamente en cuanto algo pase en el juego nosotros lo vamos a ver y vamos a poder reaccionar. Aparte, yendo tan sobrados de FPS vamos a poder jugar perfectamente, vamos a poder construir. Igual, por ejemplo, si tú construías una madera y en el momento en el que brincabas en ella no podías, no la tocabas o no quedaba construida en el momento, es porque los MS te daban... Una respuesta mala, tú tratabas o hacías como que sí hacías cierto movimiento, pero a la mera hora se ponía cuando tú ya estás por abajo de la tabla, ¿no? Y se construía. Y bla bla bla, son pequeñas cosas que no dependen tanto del juego, pero dependen mucho de tu computadora, de tu configuración y bla bla bla. Entonces, compis, espero que hayan disfrutado este video, espero que les sirva. Recuerden también que tenemos lo del Battle Pass en mi canal de Twitch, así que suscríbanse, síganme por allá y estén pendientes del sorteo. Espero que este tutorial les haya servido, ahora ya pueden disfrutar, hacer las kills, ganar. Si no están suscritos, suscríbanse, si se suscriben, activen la campanita para que vean un poquito más de estos tutoriales de Fortnite, partidas, bla bla bla. Síganme allá en Twitch, también activen la campanita, comenten, compartan, dejen su like y nos vemos hasta la próxima. Yo soy Hitman, bye.